No pueden con Neki, no En pueden. Para las 42 tenemos un pari de cuna y un par de pirulitas que se bañan en Laguna. El parita está caliente y apenas son la una. Y ale mueca, la vida que la vida es solo una. Ale mueca. Ale mueca. Ale mueca, la vida que la vida es solo una. Ale mueca. Bari bari bari bari pati pati pati pati Bari bari bari bari pati pati pati Mamá, Lele, que yo te quiero. Ven, cola, Lele, cola. El Morenito rock, el